Tú con los niños no, yo en el plató, que sí que soy presentadora ahora, claro, va todo el mundo lo sabe, al lío se llama el programa, llamo pronto, te lo voy a mandar hija, yo lo que quiero saber cómo se entera el payo maruenda de que vamos a hacer el programa, increíble, bueno, el otro ha dicho que sí, claro hija, que sí, que le digo lo de Canelita, ay dios mío siempre con eso, venga. Que sí, yo te lo mando en cuanto salga Venga, un besico, hasta luego Al final en blanco, eh